Vamos a crear una lista entre Trello. ¿Cómo creamos una lista? Si sí, tenemos ya un tablero hecho, pero nuevo, no nos van a aparecer listas, obviamente. Aquí vamos a añadir otra lista. Lo único que nos pide es el nombre. Vamos a ponerle prueba para ser bien originales y ya tenemos nuestra lista. ¿Qué más cosas podemos hacer en la lista? Obviamente, copiarla, moverla, seguirla, es decir, estar pendiente de lo que pasa en esa lista. Fíjate que de una vez Trello te da opciones de automatización. Cuando se añade una tarjeta a la lista, entonces hago tal. Todos los días ordenar la lista por todas las cosas X o Y. Puedes archivarla, puedes moverla, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Las listas como tal no tienen, no tienen mayor, digamos, mayor ciencia que ser como un contenedor de cosas. Yo las puedo mover, las puedo quitar, las puedo poner, pero así de simple se crea una lista que video tan corto, ¿no? pero bueno es corto